Dice, sacrifica tus armas en el centro del agua Despierta de nuevo la cuna del mundo ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Creo que para ti no será un problema ¿Acaso vas a hacerlo? Lacha no volvió. ¿Qué ¡No te idea! ¡Eso! ¡Eso fue sorprendente! Bien, ahora acércame los labios al cuerno. Mandó erigir esa estatua en honor de Thor. Viendo lo que aborrece la serpiente del mundo, a ese gordo traidor, seguramente seas que haría. Pero. No será daño. Pues Thor y él tuvieron momentos bastante desagradables. O los tendrán como sea. Supongo que el hecho de que fuera lo primero que veía cada vez que se despertaba era peor que tener una piedra atravesándole el gaznate. ¿Le pregunto? No. Solo nos importa yo, Bien, Bien, mi suerte. Aú. <risa> No, no, no, no, no, Conoce el dolor de tu perdida. Te ayudará. Uh, ¿Qué pasó? Oh, nada de qué preocuparse ¿Qué está haciendo? Me aseguro de que vamos en la dirección correcta Escucha con atención Necesitamos dos cosas para llegar a la Tierra de los Gigantes Primero, tenemos que aprender la runa de viaje que abre el camino al reino de Jotunheim. Segundo, tenemos que tallar esa runa en la puerta especial ¿La que vimos en el pico donde te hallamos? Correcto Excepto que los gigantes, en su infinita sabiduría, vieron que hacía falta un cincel especial. Solo el extremo de un cincel mágico abre la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por momentos parecía enfadado. ¡Ah, eso! Es porque creyó que dije que eran amigos de Odín. Sabrán disculparme, nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio. Ma listo está oh, tú It's